Confiando en Dios siempre. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26.4 Pasaje complementario. Qué hermosa promesa que nos lleva a encontrar en Dios la paz que todos necesitamos. Aunque seamos frágiles e impotentes y existan innumerables situaciones que nos llenan de temor y preocupación, ¡Qué maravilloso saber esta verdad que apacigua nuestro espíritu, sosiega nuestra alma y descansa aún nuestro cuerpo! Además, esta paz no solo nos permitirá descansar de nuestros afanes y ansiedades, sino que también nos dará el valor y el coraje necesario para enfrentar y salir victoriosos de todos los problemas y desafíos de la vida. En el manual de la vida, la Biblia, encontramos con mucha frecuencia recomendaciones que nos llevan a considerar, revisar y corregir todas aquellas actitudes que atentan contra nuestra vida. Una de ellas es dejarnos llevar por la ansiedad y no recurrir a la poderosa herramienta de la oración, tal como nos dice Filipenses 4, 6 a 8. Por nada estéis afanosos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 si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si reflexionamos en lo que dice este pasaje, podemos concluir lo siguiente. No se preocupen por nada. En lugar de preocuparse, oren. Pidan a Dios lo que necesitan. Sean agradecidos. Descansen en el Señor que les da su paz. Piensen en lo grande y maravilloso que es el Señor. Y alábenme por todo lo que Él hace por ustedes. Decidamos confiar de esta manera en Dios y veremos que ninguna situación, por grande y dura que sea, si tenemos fe en Él, podrá afligirnos porque Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Nada podrá oponerse entre Dios y nosotros para que logremos ser felices y victoriosos. Hablemos con Dios. Gracias mi Padre amado por enseñarme a descansar en ti. Estoy seguro que en tu nombre puedo hacerlo porque tú eres la fortaleza de los siglos. Hoy te ruego que me ayudes a descansar en ti, apropiándome de las maravillosas promesas que me has dado. Mi Señor, te doy muchas gracias por tu gran ayuda. Amén. I am His will.